¿Es bueno tener un altar en tu casa para honrar a una persona que falleció? Lo normal es que en un proceso de duelo tú necesites aferrarte a algo físico porque estás superando una pérdida. El problema radica cuando ese altar empieza a estar por meses y años y más encima le prendes vela. Acuérdense que la llama de una vela crea un portal que puede ser para arriba o para abajo. Y si cargas ese portal con esa energía, lo más probable es que lo que atraigas no sea tu ser querido.